Se declara la nulidad porque la sección quinta del Consejo de Estado encontró que Antanas Mocus violó el régimen de inhabilidades que establece el artículo 179 de la Constitución al haber participado en la gestión de un negocio y en la celebración de un contrato en favor de la corporación Corpo Visionarios. Sí, se está contradiciendo porque anteriormente, el 19 de febrero, otra sala tomó una decisión en sentido contrario, en una solicitud de pérdida de investidura, por los mismos hechos y la misma causal, encontró que Mocus no había violado el régimen de inhabilidades. En este caso, Segundo, sí encontró que violó el régimen y por consiguiente hay una evidente contradicción entre la primera y la segunda decisión. La ley y la constitución establecen unas sanciones en el evento en que los partidos inscriban candidatos inhabilitados luego de que resulten elegidos. Esas sanciones van desde la pérdida del derecho a eh, presentar candidatos en la próxima elección en la misma circunscripción, suspensión de la participación en espacios de televisión, en medios de comunicación social, hasta sanciones de carácter pecuniario. El Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar qué sanción es la procedente en este caso.